Hola amigos, soy Carlos Elgueta del Grupo Iyapu y quiero invitarlos cordialmente a que apoyemos todos a Prensa Opal. Vamos a estar el día domingo 11 de diciembre a las 18 horas en el Teatro Cariola. Los esperamos. Yo Soy Quique Galdame del Grupo Iyapu y queremos invitarlos para este 11 de diciembre a que nos acompañen en este gran acto en apoyo a la Prensa Opal. Hola amigos, soy José Miguel Márquez del Grupo IAP y queremos invitarles para que vengan a apoyar a Prensa Opal el 11 de diciembre en el Teatro Cariola. Cariola, ahí estaremos. Un abrazo, cuídense. ¿Qué tal amigos? Soy Roberto Márquez. Quiero bueno, contarles que estamos haciendo un concierto de solidaridad con la Prensa Opal. Bueno, la prensa libre, en realidad es la prensa alternativa. Sobre todo cuando ustedes están siempre conectados con la televisión, los noticieros, de la televisión y donde se dan cuenta que lo que lo que se vive lo que se vive en la calle muchas veces las manifestaciones lo que sucede muchas veces la televisión no lo muestra la televisión tiene un sesgo que, que es el que normalmente están usando entonces es importante la prensa alternativa la prensa libre, por eso nuestro apoyo a la prensa opal, ojalá el de ustedes también, que vengan todos el domingo El domingo 11 vamos a estar en en el Teatro Cariola, ahí se van a dar cuenta además de qué significa Prensopal. Esto es a las 18 horas. Nos vemos ahí. Chao.